Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre las seis competencias digitales fundamentales para profesores bueno a medida que se digitalizan las aulas inevitablemente los profesores ven cómo aumenta la demanda en el aspecto digital hemos hablado en varias ocasiones aquí en el canal sobre diferentes competencias digitales que necesitan tener los niños en su etapa educativa pero también de cara a su vida adulta y a su desempeño profesional y gran parte de esas competencias digitales inevitablemente las van a adquirir de sus profesores por eso es muy importante que los los profesores de hoy en día estén formados e informados sobre diferentes áreas concretas en lo que corresponde a lo digital pero cómo determinar cómo saber cuáles son esas competencias digitales fundamentales para los profesores bueno una buena referencia es el marco europeo que las determinó el diccom edu que especifica las diferentes competencias digitales que necesita un educador a día de hoy desde infantil a educación superior el diccom edu consta de seis áreas en las que se considera que los educadores deben estar formados a día de hoy. En primer lugar, el entorno profesional, ser capaz de utilizar las nuevas tecnologías para comunicarse con los alumnos, con sus familias y con sus compañeros de trabajo. En segundo lugar, los recursos digitales, ser capaz de conocer, identificar y seleccionar qué recursos digitales van a ser más útiles en cada etapa o en cada momento de la enseñanza poder modificar recursos ya existentes de código abierto para ponerlos a disposición de los alumnos, conocer y respetar las normas de privacidad y los derechos de autor en Internet y organizar contenidos digitales para poner a disposición de los alumnos y sus familias. En tercer lugar, la pedagogía digital. Esto significa poder integrar en el proceso de pedagógico las nuevas tecnologías y dispositivos digitales, poder utilizar elementos digitales para mejorar la interacción entre los alumnos, para incorporar nuevas maneras, por ejemplo, de trabajo en grupo y siempre siendo capaz de prestar la debida asistencia en el caso necesario. Otra de las áreas que especifica el Edu es la evaluación y la retroalimentación. Esto es elementos digitales también en la fase de evaluación de los alumnos, también para informarles de dicha evaluación e incluso hacer posible una autoevaluación y hacer que esos resultados repercutan directamente en los alumnos a continuación también se contempla que los educadores a día de hoy deben ser capaces de empoderar a los alumnos a través de los elementos digitales cómo se logra esto bueno pues se considera que cuando un alumno es capaz de manipular y de utilizar de una manera positiva los recursos digitales esto le afecta de una manera muy muy positiva en su motivación y en su creatividad en, dentro del proceso de aprendizaje por eso, en este caso, el papel del educador será el de asegurar la accesibilidad de los recursos digitales a todos los alumnos y ser capaz de cubrir las diferentes necesidades de cada alumno en este sentido. Y por último, como no podía ser de otra manera, un educador en la era digital debe tener la capacidad de facilitar la adquisición de esas competencias digitales por parte de los alumnos. Según el Discomedu, esto se llevará a cabo incluyendo actividades dentro del proceso de aprendizaje que hagan uso de las nuevas tecnologías y de los medios digitales, enseñando a hacer un uso cívico, respetuoso y positivo de estos medios, enseñar a los alumnos a trabajar de una forma colaborativa a través de los elementos digitales, asegurando siempre el bienestar físico, psicológico y social de los estudiantes. Y como no, enseñándoles a identificar y resolver pequeños problemas técnicos que puedan ir encontrando a lo largo del proceso de aprendizaje. Desde GapTin ponemos a vuestra disposición el programa Seguro Escola que va a capacitar a los educadores, a los profesores de tu centro educativo en estas competencias digitales tan importantes para que en última instancia los beneficiados sean los alumnos, que es nuestro objetivo, el de formar y educar a niños y a jóvenes que tengan esas competencias digitales bien desarrolladas. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.